Lenny Kitabain, a Chaldón Buenas tardes a todas y a todos. Y, y bueno, gracias por conectaros a esta segunda sesión del, del ciclo de debate sobre la renta básica. En, este, en esta ocasión vamos a, vamos a analizar las diferentes propuestas de renta básica desde el enfoque feminista. Entonces, bueno, yo como la vez pasada, pues bueno, estaré un poco encargada de dinamizar la sesión. Eh, soy Mayalen, soy técnica de proyectos en Economistas sin Fronteras. Eh, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años trabajando por una economía más justa, ¿no? Y entre esta, estas economías alternativas ¿no? y más justas que, que trabajamos, pues, bueno, la renta básica es uno de los temas que ha ido saliendo de forma recurrente, ¿no?, como me, medida para luchar contra las desigualdades y contra la, contra la pobreza. Entonces, bueno, con el, con el 8 de marzo a la vuelta de la esquina, ¿no?, eh, la verdad es que consideramos que, que la crisis de la COVID-19 ha sacado a, a, a relucir, más si, más si cabe, ¿no?, las desigualdades entre, entre las mujeres y los hombres. Y entonces, en el día de hoy, queremos discutir si la renta básica es o no una medida que pone la vida en el centro ¿no? y que fomenta la, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, bueno, una vez más, dar gracias al Colegio Vasco de Economistas por colaborar con nosotras en, esta, en la organización de estos ciclos de debate y eh, que, bueno, como ya sabéis, algunas porque estuvisteis en la anterior, pues bueno, son cuatro ciclos en total eh, que estaremos organizando ahora también en marzo. Que, que realizamos los martes, alternos, digamos, una semana sí y una semana no, a esta misma hora, a las seis y media. Entonces, bueno, para aquellas que, que no pudisteis asistir al primer debate, comentaros que tenemos en la web pues, el resumen y también la grabación completa, ¿vale? Para, para quien quiera echarle un vistazo, pues lo tenemos en la web y ahora os pondré, os pondré el enlace, ¿vale? Entonces, bueno, en este, en este segundo debate, eh, digamos que tiene un enfoque distinto al anterior, ¿vale? En el anterior estuvimos, nos veíamos todas las caras y. Y bueno, estuvimos eh, debatiendo más de forma participativa. En este caso estará más centrado en, en las dos invitadas que tenemos hoy aquí, ¿no? Y eh, ellas nos hablarán de cómo sus propuestas de renta básica, eh, pues bueno, pueden cumplir o no con los objetivos del movimiento feminista. Entonces, bueno, yo les iré lanzando primeramente varias preguntas, ¿no? Que hemos he planteado y después eh, tendremos tiempo para que las personas asistentes, pues podáis eh, lanzarles preguntas o cuestiones, eh, réplicas, etcétera. Eh, de modo que, bueno, yo os invito a que abajo. Al lado del micrófono y demás encontraréis un apartado de preguntas y respuestas a que podáis escribir ahí directamente las preguntas para que luego se las, se las hagamos a las participantes. Y también pues, podéis utilizar el chat para, pues, para si queréis escribir algo más largo, simplemente pues, también si queréis generar debate entre vosotras mientras, mientras ellas también hablan. ¿Vale? Entonces, tenemos, tengo aquí a, a Javier y a Charo, los colaboradores de Economistas en Fronteras, que también me estarán ayudando con el tema del chat. Y así pues recopilarán todas las preguntas que, que lancéis. Entonces, bueno, no me voy a alargar mucho más. Eh, voy a pasar directamente a, a presentar eh, a, las, a las invitadas de hoy. vale Entonces, bueno, por un lado tenemos a, tenemos a Miriam, a Miriam Sarrapio, que es eh, diplomada en trabajo social por la Universidad de Oviedo. Ha realizado estudios de máster en la UPV en la especialidad de migraciones, ámbito en el que se dedica en la actualidad, en la intervención social con personas migrantes y refugiadas. Entonces, desde su llegada a Euskadi participa como militante y activista en Arguilán SK, eh, en el asesoramiento de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos, ¿vale? y en favor de una renta básica universal. Entonces, actualmente pues es integrante en la Asamblea de Vizcaya por eh, la Iniciativa Legislativa Popular por una renta básica incondicional, ¿no? que se ha lanzado hace poco y que ahora nos contará, nos contará un poco más. ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos a, a Ruth, a Ruth L. Herrero, que participa en, en Baladre, eh, en la coordinación de colectivos contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión. Y es miembro también de Derleche, que es la oficina de información y denuncia que ofrece acompañamiento en las solicitudes de, presta, de, presta, de prestaciones sociales como ayudas de emergencia, ¿no? como también la renta de garantía de ingresos. Entonces lleva eh, varios años trabajando en la propuesta de la renta básica de las iguales, de la que también nos hablará eh, ahora un poco más. Y eh, pues ha participado en diferentes estudios de viabilidad territorial, eh, también ha presentado ponencias sobre renta básica en gruesos feministas y también pues, ha elaborado materiales ¿no? que visibilizan el movimiento de las feministas por la renta básica de las iguales. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco la, la presentación de las dos. No quiero alargarme demasiado porque bueno, lo interesante es ¿no? que ahora pasemos a que nos contéis un poco más vosotras pues, ¿no? pues trabajo y, y la renta básica que, que vosotras impulsáis ¿no? y por qué. Entonces, pues, bueno, bienvenidas a, a las dos, Ruth eh, y Miriam. Y, y bueno, vaya a pasar, eh, voy a pasar a lanzaros la primera pregunta, que bueno, si digamos un poco de introducción, ¿no? para la para cual tendréis unos 10 minutos cada una, para que nos expliquéis un poco eh, pues, qué concepto de renta básica eh, defendéis vosotras ¿no? o promovéis vosotras desde vuestras organizaciones y cómo se relaciona un poco esta renta básica con, con los objetivos del movimiento feminista. ¿no? Así un poco de forma introductoria, porque luego a, a través de las próximas preguntas pues, ya iremos profundizando un poco pero así un poco, pues, para tener una idea general. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, si quieres mismo, pues, Miriam, si quieres eh, empezar tú, te paso, te paso la palabra. Vale, eh, pues, muchas gracias. Gracias a, a, por invitarnos, por invitarme y, y bueno, invitar a, a Arguilán SK y también a las personas que, que están asistiendo al, al ciclo, ¿no? Eh, pues estoy muy contenta por mi parte de contribuir con mi granito de arena al apasionante debate y propuesta de, de la renta básica incondicional. ¿no? Eh, también agradecer pues, la contribución de, de numerosas investigadoras, académicas y bueno, profesionales ¿no? que, se dedican, eh, que dedican parte de su tiempo a, a reflexionar, escribir y producir conocimiento, pues porque gracias a, eh, a ellas también pues bueno contribuyen al pensamiento crítico y también a dar forma a las reivindicaciones de quienes como yo eh, pues dedican parte de su tiempo en mayor o menor medida pues al activismo a la militancia no y, y bueno como como has dicho pues esa va a ser un poco eh, desde donde voy a hablar, ¿no? eh, que es eh, principalmente pues, mi experiencia en el acompañamiento como trabajadora social eh, a personas pues, que atraviesan situaciones vitales complicadas. Eh, también me gustaría reconocer pues, pues precisamente a, a esas personas ¿no? que con, con sus acciones y decisiones, pues, conscientes o no, eh, confrontan este sistema inhumano y, y de precariedad, no, pues, pues mujeres y hombres con empleos precarios, personas sin hogar, eh, jóvenes, no, que, que, han salido los datos, eh, pues estos días, no, de este, de este desempleo eterno eh, que, que sufren o que hemos sufrido también. Migrantes, trabajadoras de la tierra, las empleadas de hogar, eh, problema, personas con problemas de salud y de salud mental, ¿no? que, que se ven eh, muchas veces personas con las que trabajamos eh, por, por la necesidad de, de supervivencia ¿no? y que acompañamos. Eh, bueno, pues en definitiva, un poco por ellas que. Eh, que me animan eh, a defender y a promover pues, pues la, la, la ILP, ¿no? eh, de, de, la Iniciativa Legislativa Popular, que hemos presentado eh, por una renta básica incondicional eh, aquí en, en la comunidad autónoma vasca. Eh, también decir que, aunque pueda parecer una obviedad, si, en la sociedad, ¿no? pues que la sociedad no cambia y avanza única y exclusivamente gracias a los avances científico-tecnológicos, sino que pues es imprescindible avanzar e innovar en propuestas de política social eh, que den soporte al, al mantenimiento de la vida. Y, bueno, eh, es por eso que desde Arguilán ASK defendemos eh, desde hace años y, y nos sumamos ahora a impulsar pues recientemente, ¿no?, que le hemos presentado, como has dicho, la semana pasada, la propuesta en el Parlamento Vasco de, de la iniciativa legislativa popular por una, por una renta básica. Voy a presentar brevemente la propuesta, pero animo a todas las personas que puedan entrar en la web o seguirnos en las redes sociales, ¿no?, eh, en la página de rentabasica.eu. Eh, como muchas ya sabréis, porque pues es la segunda estáis eh, participando y es la segunda sesión de del ciclo, eh, pues la renta básica universal e incondicional eh, se trata, la propuesta que, que presentamos pues, se trataría de un derecho universal reconocido para cada persona, pues sin tener en cuenta eh, con quién vives, el número de miembros de tu familia, los ingresos que percibes por tu empleo o los bienes y patrimonio que, que puedas tener. Eh, tampoco se tendría en cuenta la edad, es decir, existiría eh, una asignación económica pública desde el momento del nacimiento hasta, hasta la muerte. Eh, esta asignación, la cuantía económica, estaría determinada, está determinada, bueno, la propuesta que hemos presentado eh, por por la cuantía estipulada para el umbral de la pobreza, de la establecida. Y su finalidad principal es cubrir las necesidades vitales básicas que permitan a la persona poder desarrollar una vida en condiciones dignas. Tener unas condiciones materiales mínimas, garantizadas, pues la existencia material que cada persona... ...debe tener garantizada para poder para poder vivir. Según podéis ver en la, en la propuesta, ¿no? pero según los estudios que, y datos en los que nos hemos basado para establecer las cuantías económicas mensuales del ingreso en la propuesta de, de ILP para, la, para Euskadi que eh, pues, eh, hemos presentado en el Parlamento Vasco, serían 900 euros para eh, personas mayores de 18 años, 900 euros mensuales, eh, 450 euros para personas jóvenes entre 14 y 18 años y 270 euros para menores de 14 años. Pues, desde nuestro punto de vista, eh, entendemos la renta básica incondicional como una herramienta técnica más de la política económica y social eh, y con un marcado carácter redistributivo eh, de la riqueza que eh, generamos de manera colectiva como sociedad. Y que, por supuesto, desde nuestro punto de vista y como entendemos esta propuesta, es que debe de ir acompañada pues, de otras políticas públicas de protección social. Con el objetivo de establecer una sociedad eh, más justa, más humana y que eh, dote a las personas pues, de mayor autonomía y libertad, pues que posibilite oportunidades eh, para construir proyectos de vida eh, más sostenibles que permitan el mantenimiento de la vida, el medio y, y que permitan avanzar en los cambios sociales o culturales pues que necesitamos para, para continuar avanzando y luchando en el, en el camino feminista. ¿no? Eh, también para salir de esta crisis eh, sistémica que afecta especialmente a las mujeres necesitamos eh, una base existencial que nos ayude a vivir y que nos permita mirar más allá de la supervivencia en lo que en la que hoy en día nos vemos envueltas por lo tanto bueno la propuesta que nosotros ponemos encima de la mesa como Arguilán SK eh, y, y que la, la ilp la, el, eh, comparte ¿no? la promotora y el grupo, las personas que formamos parte de, de la ILP, pues eh, nuestra propuesta no puede estar desvinculada eh, de la lucha por parte de la ciudadanía ni, por supuesto, de la responsabilidad de las instituciones públicas para eh, garantizar y ampliar otros servicios públicos, pues como puede ser la sanidad, educación, vivienda o... O, o los relacionados con, con los cuidados. ¿no? Eh, básicamente, pues entendemos eh, la, la renta básica eh, un, eh, incondicional no como una medida única y aislada dentro de las políticas eh, sociales que, que debe implementar un Estado. Bueno, en este caso, en la Administración. Eh, de, de gobierno de gobierno vasco no la administración pública vasca y bueno creo que fundamentalmente pues es un poco así la idea las ideas principales no no sé eh, creo que pues el resto puedo puede ir saliendo a lo largo de del debate Vale, perfecto, son dos, que casco Miriam, eh, por hacernos una, una breve introducción ¿no? a la ILP que, pues, que recién habéis eh, promovido. Eh, y bueno, ahora estáis en plena campaña, ¿no? así que os dejamos también el, el enlace a, a la web, ¿vale? para quien le quiera echar un vistazo, pues para que también le podáis eh, mirarlo un poco y e informaros un poco más y luego también pues, podéis lanzar preguntas ya para la segunda parte, ¿no? también relacionadas con, pues, con el enfoque feminista. Entonces, bueno, pasamos eh, a Rod. Eh, pues eso, si quieres también presentar. Sí. Sí. sí, Miriam, no sé si querías comentar algo. Eh, sí, bueno, eh, eh, no decir pues eh, que, que estamos abiertos, o sea, que está eh, la, IL, eh, la propuesta está en marcha y que, y que está abierta a que más personas se vayan eh, sumando. ¿no? Hay tres eh, diferentes... Y entonces, bueno, pues animar o bien echar un vistazo en la web y quien se quiera sumar, pues, pues estamos encantadas. Eh, ya por, por la red, bueno, en la web aparece toda la información. Vale, es que el perfecto. Vale, pues bueno, pasamos a ti, Ruth. Si nos quieres pues, comentar un poco lo mismo, la propuesta, ¿no? La de renta básica que, que fomentáis desde Baladre ¿no? Y también cómo la relacionáis con, con el enfoque feminista. Vale, pues bueno. Agradecer a Miriam la exposición, agradeceros la invitación y, y, bueno, y bueno, comentar que me hace ilusión, ¿no? Porque, pues bueno, nosotras eh, no partimos de los mismos planteamientos que hacen otras rentas básicas, ¿no? Y, y bueno, y muchas veces se genera confusión y, a, y creemos también que en el movimiento feminista pues, se ha generado mucha confusión en cuanto a, a los distintos modelos de rentas básicas que hay. Yo lo voy a decir todo el rato en plural, ¿No? Porque, porque, bueno, eso, nosotras defendemos un modelo concreto, que es la renta básica de las iguales. Y bueno, cuando digo nosotras, recapitulo y me presento. Porque, bueno, como un poco has dicho tú, Mayalen, pues yo llevo bueno, un montón de años participando en Baladre, que es una coordinación de luchas contra el empobrecimiento y la exclusión social. ¿no? Entonces, bueno, nosotras utilizamos desde ahí, eh, pues bueno, pequeños colectivos, grupos que... Actuamos, digamos, en el, en el ámbito más inmediato, en lo local, pues eh, utilizamos la, la renta básica de las iguales, la propuesta que, que hemos ido elaborando y desarrollando durante pues, bueno, un montón de años, eh, pues la utilizamos como una herramienta eh, de lucha contra el capitalismo y el heteropatriarcado racista, ¿no? <risa> colonial y racista. Entonces sí que nos parece importante esta matización, ¿no? porque no, nosotras no, bueno, nos parecen bien las distintas propuestas de rentas básicas, como eh, ampliación de los derechos dentro del marco del estado del bienestar y así, pero nuestra propuesta eh, pues va un poquito más allá. ¿no? Entonces, bueno, un poco por ir a los orígenes de dónde de nos, nos viene todo este planteamiento y así, eh, pues podríamos poner que pues allá por el año 84, después de un encierro de tres meses en la iglesia de San Vicente en Gastéis, ¿no? pues la asamblea de paradas de aquella ciudad que, bueno, fundamentalmente estaba formada por mujeres, eh, pues, pues después de tener una serie de debates y de plantearse si pues en aquel momento, que eran los momentos de, bueno, de un, un montón de de repente un montón de paro venido un poco por la reconversión industrial etcétera etcétera pues estaba hablando de eso de la, de la vuelta del empleo de la reivindicación del empleo y entonces ahí se empiezan está la asamblea de paradas y en concreto estas mujeres no pues empiezan a plantearse si si en realidad el empleo es la solución o a lo mejor es parte del problema no y entonces no dando nuestra visión una visión feminista no de si realmente, eh, o sea, ¿qué implica el empleo para las mujeres? Pues el empleo para las mujeres implica que es la única puerta de entrada a los derechos, a los derechos sociales, a poder acceder, yo qué sé, pues a la sanidad pública, a la educación, a, a cualquier tipo de derecho, al igual que los hombres. Claro, si tienes capacidad de entrar en el empleo, es cierto que... Eh, mmm, el empleo es un espacio masculinizado y que los, eh, la capacidad de entrada al empleo eh, pues es a través de, de empleos feminizados, ¿no? Pues como decía, miren, ¿no? Empleadas de hogar, trabajo sexual, limpiadoras, eh, etc, etc, ¿no? Trabajadoras sociales, <ríe> yo también soy trabajadora social, aunque no ejerzo profesionalmente, sino más bien de manera activista. Y... Y bueno, y cómo, ¿cómo está sustentado el empleo? no El empleo está sustentado a través del trabajo de las mujeres porque evidentemente somos cuerpos vulnerables que hay que cuidar y hay que mantener y hay que dar afectos y, y el empleo capitalista se ha mantenido históricamente a través de la explotación del cuerpo de las mujeres sin ningún tipo de remuneración ni de valor social reconocido, o sea, porque también en algunos momentos se habló del salario de las amas de casa, que me parece como el más aberrante del mundo mundial, ¿no? Y bueno, afortunadamente es un debate superado. Pero, bueno, pues un poco en ese contexto, ¿no? Nosotras eh, hemos ido desarrollando, digamos, desde el primer concepto, ¿no? Que, que llamábamos ingreso social universal, a luego renta básica, después renta básica fuerte y por último, pues, pues nuestra última propuesta, digamos, que es la renta básica de las iguales, ¿no? Y, bueno, para no extenderme tampoco mucho y luego así vamos, vamos ampliando en las preguntas, pues bueno, hago un poco resumen también eh, de, de en qué consiste la propuesta, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la renta básica de las iguales o cuáles son eh, las premisas de las que parte, no? Bueno, pues como decía, para nosotras en primer lugar entendemos que la renta básica es una herramienta es una herramienta que se tiene que, que concebir como un derecho, ¿no? Que, que por supuesto, nosotras la planteamos en clave de proceso, no, no es, o sea, no tiene por qué ser una herramienta única, sino que tiene que ir acompañada de otras muchas más, ¿no? y, y bueno, y también siempre nos gusta cuando explicamos la propuesta, pues eso de diferenciar entre qué son ayudas de emergencia social, eh, qué son rentas de garantía de ingresos, que bueno, prácticamente eh, las rentas mínimas de inserción o la renta de garantía de ingresos existe eh, en la CAF, en Navarra, y bueno, algo parecido ahora se ha implantado en el país Valencia, pero vamos, es relativamente reciente, ¿no? Eso, o sea, es, ha sido una herramienta que se ha utilizado más bien en, en, en la CAF, ¿no? Y, y luego, pues bueno, pues las distintas propuestas de rentas básicas que sí que amplían, o sea, el... el las rentas mínimas sí que intentan ¿no? volver a insertarnos en el circuito del mercado y las rentas básicas lo que plantean bueno, pues la, es la centralidad de la vida y la subsistencia de las personas. ¿no? Bueno, pues nosotras planteamos que, el, que la renta básica de las iguales tiene que ser pues, una cantidad económica que perciban todas las personas por el hecho de nacer y de estar y de existir ¿no? periódicamente y, y entendemos que tiene que ser un derecho individual, o sea, que cada persona perciba por el hecho de existir, independientemente, pues como decía Miren, miren también, ¿no? independientemente de si tienes una familia o no la tienes, de si eres tú sola, o si, hay, o, sea, o si hay personas que dependen de ti, o tú de otras personas, ¿no? Eh, entendemos que también tiene que ser universal, ¿no? Pues eso, independientemente de la edad que tengas, independientemente de si tienes ingresos o no tienes ingresos, de de si has pasado por el mercado laboral o no lo has hecho. ¿no? El otro de los requisitos es la incondicionalidad, o sea, porque las rentas mínimas nos ponen una serie de requisitos, por eso son derechos subjetivos y no son derechos universales, no es un derecho universal ¿no? las rentas mínimas. Nos ponen una serie de requisitos para poder acceder a ese derecho, pues que, es, que tengas bajos ingresos, que, que seas una mujer víctima de violencia, eh, pues que tengas criaturas para poder tener más cuantía a la hora de cobrar etcétera etcétera eh, y nosotras además digamos que lo, lo que amplía la propuesta de renta básica de las iguales es por un lado eh, hablamos de que tiene que ser un derecho suficiente y cuando hablamos de un derecho suficiente hablamos también de, del umbral de, pobre, de pobreza pero entendido como la mitad de la renta per cápita vale eh, porque es un dato, sin más, o sea, es un dato que se actualiza anualmente. Entonces, ent entendemos que esa debería ser la cuantía eh, que, que debería tener ¿no? nuestra renta básica de las iguales y que tiene que, que tener una condición de igualdad, igual para todo el mundo, independientemente de que tengas dos años, 25, 65 o 105. ¿no? Independientemente de que de si acabas de llegar al territorio o si, si llevas viviendo aquí toda la vida, independientemente de si eres una mujer o un hombre, o no binaria, o transexual, lo, lo que quieras, ¿no? eh, Para nosotras eso, pues el criterio de suficiente es importante porque es lo que creemos que, que, que es parte ¿no? de lo que puede atacar directamente al sistema capitalista, ¿no? a, a, a cuestionar la acumulación y a... Y a y como objetivo real, ¿no? Decimos suficiente y el, la mitad del umbral de la pobreza o por encima, no por debajo. O por encima. ¿vale? Y luego la otra pata, la última pata, que nosotras la llamamos, bueno, derecho individual, incondicional, universal, suficiente, y la última sería derecho comunitario. ¿no? Como un, la renta básica de las iguales como un derecho comunitario. Y ahí nosotros hacemos una apuesta política que significa ¿no? que una parte de, de la renta básica de las iguales se cobraría, sería una percepción eh, individual, o sea, se cobraría individualmente, por poner un ejemplo, un 80% de esa cuantía eh, y, y el otro 20%, pues lo que haríamos es generar, llamémoslo, un fondo de renta básica, ¿vale? Con la idea de poder satisfacer las necesidades colectivamente, que no, no solamente sea que satisfacemos nuestras eh, necesidades individualmente, sino que sea un mecanismo para generar comunidad, ¿no? En la que además tengamos la capacidad de decidir cuáles son esas necesidades que tenemos, o sea, de identificar nuestras necesidades colectivamente y de además eh, eh, pues eso, eh, participar y, y decidir sobre, sobre qué es lo que, qué es lo que necesitamos. ¿no? Yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Pues en el ayuntamiento de mi pueblo deciden que lo que necesita Irún es, son parking, pues a lo mejor la, el Fondo Colectivo de Renta Básica decide que, que lo que la gente necesita son viviendas sociales y no parques. ¿no? Pues un poco así. Y por último, y ya con esto termino y así vamos avanzando un poco, eh, la idea de la renta básica de las iguales mmm, es que ese, esa percepción individual eh, pues cada vez tienda a, del 80 al 20 y que la percepción colectiva tienda del 20 al 80. ¿Vale? O sea, que, que haga un recorrido, digamos, pues a la inversa. Y yo ahí lo dejo así, de momento. Vale, estupendo, es que recasco Ruth, porque bueno, yo creo que eso nos viene muy bien como punto de partida para, ¿no? para conocer las diferentes propuestas, que como habéis comentado, pues bueno, hay muchos tipos de rentas, ¿no? Y, y dentro de esto, pues está bien, es importante saber las, las diferencias. Y bueno, de hecho, la primera pregunta que, que, plantea, que nos queremos plantear es eh, bueno, bien como vosotras que tenéis bastante experiencia ¿no? con el tema de la renta de garantía de ingresos, eh, sí que un debate que ha salido bueno, que ha salido bastante últimamente y que también salió en nuestra en anterior sesión, la primera que hicimos online, fue el tema de, de la transición de una, de una renta de garantía de ingresos a una renta básica. ¿no? Hay quienes opinan que, que, bueno, que antes de lanzarse a, a promover, una, a, a digamos, impulsar y a, y a implantar una renta básica, propia, habría que igual tratar de mejorar eh, pues lo que actualmente está en funcionamiento, ¿no? que ya tenemos eh, muchísimos años de, de renta de garantía de ingresos en el País Vasco. Pero, en cambio, hay otras, hay otro número de gente que, que piensa que no, que, que la renta de garantía de ingresos ya ha fracasado por sí sola y que, por lo tanto, no hay, no hay forma de, de partir digamos de, de esa base, ¿no? como para luego seguir eh, pues, evolucionando hacia otras... Eh, rentas básicas, pues lo más uni no, universales, individuales e incondicionales, como comentabais. Entonces, desde vuestra experiencia de trabajo, ¿no? que, que bueno, partís ya desde la experiencia de que ya trabajáis con personas que también pues, solicitan estas ayudas y demás, eh, ¿por qué creéis que se debería apostar por una renta básica, por la renta básica ¿no? que proponéis en este caso cada una de vosotras, en vez de mejorar la, la renta de garantía de ingresos actual? ¿Vale? Esa sería la pregunta. Entonces, bueno, por ir turbando, no sé si Ruth, ¿quieres eh, responder tú primero? Vale, bueno, pues entonces, si hay distintas lecturas ¿no? de que pues, la renta de garantía de ingresos ha sido un fracaso bueno, depende un poco, o sea yo creo que eh, o sea, ha habido eh, retrocesos ¿no? desde lo que fue el, el antiguo IMI, ha habido retrocesos y avances ¿no? en determinadas cosas lo que fue el antiguo IMI después se cambió tras una ILP por una renta básica que por supuesto no tenía nada que ver con una renta básica y luego ya se pasó al sistema de garantía de ingresos Claro que pasa, pues primero y principal, la renta de garantía de ingresos no garantiza ingresos para la gente pobre, o sea, garantiza ingresos para la gente que está dispuesta a volver a insertarse en el mercado. Eso lo pone, o sea, la, el nombre tiene trampa, pero luego el articulado de la ley lo deja bastante claro. Eh, nosotras consideramos en que, bueno, que en realidad no ha sido un fracaso. Sí, ha sido un fracaso para insertar a la gente en el mercado, porque eso no dependía de la RGI, eso dependía de los servicios de empleo y dependía del mercado, o sea, bueno, de los servicios de empleo que son inexistentes, no, o sea, no te buscan trabajo nada más que para criminalizarte, ¿no? Y justamente cuando estás eh, percibiendo eh, la RGI, porque al resto de la gente que andamos inscrita en, en la ANVIDE no nos llaman para una entrevista de trabajo, vamos, ni... Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que podemos considerar que, es, que la RGI es un fracaso. Sin embargo, claro, si tenemos en cuenta mmm, la cantidad de gente que durante estos años se ha podido beneficiar, o sea, no se ha quedado sin ningún tipo de recurso gracias a que existen estos sistemas, ya sea el de ayudas de emergencia como el de renta de garantía de ingresos, que bueno, es bastante mejor ¿no? que, el, que las ayudas de emergencia porque ahí ya sí que tienes que justificar los distintos tipos de pobreza a los que estás inmerso, pues soy pobre energética, soy pobre de vivienda, soy pobre de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí el mayor fracaso de la RGI, eh, pues tiene que ver precisamente con, con la criminalización que se hace y el control social que se hace sobre las mujeres. O sea, creo que somos las grandes perjudicadas en, en esta última, bueno, en las distintas vueltas que ha tenido, porque antes cuando lo gestionaban los servicios sociales pasaba un poco igual de distinta manera, ¿no? Porque, bueno, tú hacías entrevistas personales y a veces la trabajadora social te preguntaba con quién te acostabas o no. Bueno, tú, tú no tienes novio, ¿a ti quién te mantiene? ¿Por qué tú no tienes un empleo? ¿Por qué...? Bueno, ahora el sistema es distinto porque tú ya eres un cuestionario y si no encajas en los requisitos, pues te quedas fuera, pero cuando tú percibes la RGI, entonces empiezan a rascar y a buscar de qué manera te pueden sacar. Bueno, las últimas, por no extenderme tampoco mucho, el último, eh, uno de los últimos chostenes que ha sacado el Gobierno Vasco para ir sacando a gente de la RGI, pues tiene que ver, por ejemplo, con hacer valer tus derechos económicos. ¿Eso qué significa? Pues que tú no puedes aceptar ningún tipo de trabajo que no sea remunerado. O sea, participar, yo qué sé, pues gente, por ejemplo, que, que aunque sea pobre, no destina dinero a una ONG porque, yo qué sé, pues, no, porque quiere ser solidaria con una, con, yo que sé, con una asociación que interviene en Senegal, no sé, pues no lo puede hacer. <ríe> Mira, <miren>, a <así> también. <ríe> no lo puede hacer. Pero no solo, ¿no? O sea, eh, tú no puedes aceptar, mmm, o sea, que la mide no se entere que tú haces ningún tipo de tarea de voluntariado, ¿no? Reconocido, tal, vale. En el caso de las mujeres en concreto, además, eh, tiene un punto, ¿no? Que es eh, todo el tema de mujeres madres que tienen, eh, bueno, están separadas o que tienen convenios reguladores con sus parejas que no cumplen, ¿no? Eh, pues eso implica que tú tienes que hacer... Eh, valer tus derechos. Y entonces tienes que denunciar a tu pareja o expareja, ¿no? A la, a la, al padre o madre de tu criatura, ¿no? Pero bueno, que generalmente suelen ser las mujeres con, con los padres de las criaturas. Eh, independientemente de la situación que tengas, quiero decir, que seas víctima de violencia, que o sea tú tienes que denunciar a esa persona para que te pague los 150 euros de mierda de pensión, que no te los va a pagar porque probablemente no tenga dónde caerse muerta o muerto, ¿no? Y además, pero como las MIDE son tan majos, pues eh, por ser familia monoparental te da 48 euros más que a cualquier otro usuario masculino o, bueno, o femenino que no tenga eh, prole. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que esos son los fracasos mmm, de la RGI, ¿no? que es una herramienta de control social y es una herramienta de criminalización de la gente empobrecida. ¿no? Ahora bien, eh, nosotras sí que apostamos por eso existe, ya está, eh, eh, o sea, ya sabemos pues, que hay una serie de gente que, que, está, que la está cobrando y otra serie de gente que ha salido de, del circuito y otra serie de gente que porque, o sea, porque mmm, todo o sea, está comprobado que, que si está por debajo del umbral de pobreza no tiene recursos para sobrevivir, pagar el alquiler, tal, etcétera, etcétera. Bueno, pues entendemos que eliminando requisitos sí que se podría generar un proceso de implantación de renta básica de las iguales eh, pues en distintas fases, ¿no? Efectivamente, pues que todas las personas que están por debajo del umbral de la pobreza pues entrarán primero, independientemente de, de ningún tipo de requisito ni condición, salvo ese. Vale, perfecto, muy bien, Ruth, eh, es que ricasco. Eh, bueno, eh, Miriam, eh, bueno, yo sé que eso vuestra, en la ILP lo que he podido leer, eh, sí que realizáis un, un análisis ¿no? de, de lo que ha sido la, la renta de garantía de ingresos en los últimos años y, y bueno, entiendo que por eso no apostáis por, por una renta básica incondicional eh, que, pues digamos, que supere, ¿no? Estos, eh, pues bueno, estos, este fracaso, entre comillas, ¿no? Estos, estas cosas que se pueden, ¿no? Que como bien ha dicho Ruth, pues se pueden mejorar. Pues no sé cómo lo ves tú. Está así silenciada, creo, sí. Sí, sí. Ah, bueno. eh, ahora se me escucha. Sí, vale. Eh, bueno, pues sí, como bien has dicho, desde, desde Arguilán SK, eh, no, la valoración que hacemos, o sea, y, y por eso eh, pues hemos sacado adelante eh, la, esta iniciativa legislativa popular, ¿no? Hemos, eh, animado ¿no? y participamos de, en, su, en su construcción pues porque eh, entendemos eh, pues la experiencia del de asesoramiento a personas perceptoras, principalmente de RGI, pero también, como ha dicho la compañera, pues, eh, de ayudas de emergencia social, aunque cierto es que la mayoría de las consultas eh, que recibimos eh, de manera presencial o, o a través de Internet eh, tienen que ver con, con la renta de garantía de ingresos. ¿no? Eh, nosotras lo vemos claro, o sea, la, las rentas condicionadas no funcionan y suponen un grave riesgo a la hora de garantizar la cobertura de las necesidades vitales de las personas. Eh, entendemos que, bueno, eh, ha hecho la compañera eh, algunas aclaraciones, ¿no?, de, ya ha introducido pues, las, las diferencias, ¿no?, eh, Destacaría como la principal diferencia, entre otras muchas, pero es el tema de la condicionalidad, ¿no? de cumplir unos, unos requisitos, eh, al contrario que, que la propuesta de una renta básica universal, pues entendemos que las rentas mínimas, como podría ser la RGI en el caso de la comunidad autónoma vasca, pero en, en el resto de comunidades autónomas también existen eh, otras rentas mínimas, ¿no? porque es una competencia… Eh, descentralizada de para las comunidades autónomas ¿no? y, y, y que se ha implantado en el Estado español pues desde los 90, bueno, desde eh, sí, aproximadamente desde, desde los 90. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en la comunidad autónoma vasca pues, tiene una mayor implantación. Igualmente, por nuestra parte, entendemos que las rentas mínimas eh, excluyen en sus requerimientos y en sus procesos burocráticos a muchísimas personas y, especialmente, a las que atraviesan situaciones vitales más dramáticas. La experiencia eh, nos dice que las, las realidades vitales de las personas de, o de los grupos familiares no caben en los requerimientos de, de la condicionalidad. Es, en muchos casos, imposible ajustar las vidas a los requisitos que... ...que se exigen. Y bueno, no, no sé si tengo tiempo, pero sí que algunos ejemplos pues, me gustaría trasladar y particularmente, como ha dicho también eh, la compañera Ruth, pues que efectivamente perjudican más eh, gravemente, o sea, afectan eh, en, con una mayor, eh, en, en un mayor grado pues a las mujeres, esa condicionalidad. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque, puesto que nosotras somos las que menos ingresos eh, tenemos o tenemos ingresos eh, y constituyen y también formamos eh, el mayor, el mayor eh, grado de familias monoma, eh, monoparentales, ¿no? Por lo tanto, eh, al final se ven más perjudicadas las mujeres, en mayor medida, por el criterio injusto que provoca pues, esa pérdida de de Derechos. Eh, pues uno de los ejemplos que sí que me gustaría eh, rescatar ahora mismo y también porque viene muy, muy al día, ¿no?, es eh, relativamente novedoso, es una de las últimas propuestas. Dentro de, eh, de la RGI existe un límite, existía, eh, se entendía que un límite de 24 meses en los que, por ejemplo, eh, una mujer eh, bueno, una mujer o un hombre, pero eh, hago hincapié en la mujer porque normalmente es a las que el mayor número de, eh, son el mayor número de perceptoras de RGI y además las que se ven abocadas a este tipo de situaciones. ¿no? Eh, existía una, un tiempo que, son los 20, 20, que eran 24 meses en los que se entendía que se podía constituir una unidad económica independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una mujer... Eh, que o bien por circunstancias de que había perdido su empleo, o, por, o bien por temas de violencia, bien porque no tener eh, el, el pago del alquiler, eh, pues decide eh, volver o residir con algunos familiares, como podían ser eh, sus padres, sus abuelas, eh, en fin. Entonces, durante 24 meses… Eh, no se contemplaban los ingresos económicos que, eh, o, o el patrimonio que los familiares pudiesen tener. ¿no? Eh, es decir, esto permitía, daba eh, a, la, a la mujer, pues tener, eh, en muchos casos permite ese apoyo que necesitas para poder salir adelante eh, con tus hijos, ¿no? eh, que la vida entendía que era 24 meses, eh, y que, pues bueno, ya nos parecía poco, pero bueno, que en 24 meses pues tenías que, eh, al de dos años, ¿no? Pues eh, cambiar la situación para buscarte ya por tu cuenta, si bien no habías conseguido un empleo, pues poder independizarte, porque si no, a partir de esos 24 meses ya, eh, digamos que se, cont eh, se contemplarían los ingresos pues, que podían tener. Eh, tus, eh, tus padres, si es con los que vivías, o la pensión de tu, de tu abuela, si vivías con ella, en fin, los ingresos que entran en, esa, en la unidad familiar en la que vives. ¿no? Eh, sin embargo, la última novedad, y es relativamente reciente, del, pues de este año, es que esos 24 meses, realmente la vida ha empezado a contemplarlos, 24 meses de edad del menor. Es decir, si tú te ves forzada a volver al domicilio familiar eh, con tu hijo de ocho años, eh, se van a contemplar qué ingresos tiene tu, tu padre, tu madre, eh, para ver si te pertenece a ti la RGI o no. ¿no? O sea, está el concepto ese que tienen todas las, las rentas mínimas y, y el sistema de prestaciones sociales en el Estado español, no ese concepto familia, familiarista, no, no sé si, si, si se puede decir así, pero de que la familia debe eh, soportar, digamos, que eh, pues las necesidades, tu necesidad vital de salir adelante, pues en este caso, con, con tus hijos. ¿no? Eh, pues, como he dicho antes, la condicionalidad… Eh, pues está sujeta a los ingresos de la familia, afecta en la mayor medida entonces a las mujeres, con lo cual eh, entendemos que, que, que perjudica eh, gravemente. ¿no? En nuestra propuesta de, de ILP por una renta… Eh, una renta básica eh, precisamente eh, hacemos eh, hincapié en la en, en el concepto eh, en sí en, de, la, de la renta básica incondicional ¿no? que cada persona pueda recibir ese ingreso que le permita eh, pues salir adelante eh, por sí misma ¿no? sin la necesidad de de tener de tener esos, esos apoyos. ¿no? Y sí que es cierto que no es algo que de repente pues, eh, hayamos decidido presentar en Euskadi, en la ILP. O sea Muy recientemente, por ejemplo, el Consejo General del Trabajo Social, ¿no? que es el organismo que aglutina a los diferentes colegios profesionales, eh, en su última valoración sobre la, las modificaciones legales del ingreso mínimo vital, ¿no? Pues que de, han pasado seis meses pero ya han introducido 20.000, ¿no? O sea, un montón de. sí que es cierto que han intentado, eh, porque no, no, no estaba llegando a la gente, pues eh, ampliar esos, esos requisitos, ¿no? Pero pues en el último la última valoración por parte del Consejo General del Trabajo Social eh, pues va un poco en la línea de la, de la renta. De, de, de la renta básica universal. no eh, Dice así como insistimos en la necesidad urgente de que se avance hacia una prestación de derecho subjetivo, no condicionada, eh, no contributiva, incondicional y universal, dirigida a toda la ciudadanía. Una renta básica universal, no porque sí que es cierto que tanto los servicios sociales eh, como las organizaciones del de, de tercer sector que acompañamos a las personas en en situaciones de, de pobreza, eh, pues, pues ya tenemos eh, más que comprobado que es que la condicionalidad no encaja en, o sea, y no, y, y, e impide que lleguen la, las prestaciones a las personas que realmente eh, o sea, que se encuentran en situaciones de, de pobreza más, eh, más severa. ¿no? Eh, yo creo que… Bueno, lo entendemos desde luego que de, desde Arguilán entendemos que, que todo lo que pueda ser continuar con, con las rentas mínimas eh, condicionadas, pues pues es un, un fracaso a la hora de, de atajar las, las situaciones de pobreza. Y un poco los datos, eh, animo también a la gente eh, a echar un vistazo en, en la ILP que hemos que hemos presentado ¿no? pues el, el segundo punto de, de la exposición de motivos pues hace un poco el, el recorrido desde en Euskadi desde el año de eh, 1989 de, de la renta mínima garantizada y, y, y como desde, nuestra, desde nuestro parecer pues, pues ha sido incapaz de, de acabar con la, la pobreza, porque la evolución ha sido eh, cada, cada vez a introducir eh, mayores, ...mayores requisitos, o sea, eh, la tendencia no ha sido a la inversa, de ir facilitando y que pueda llegar a un mayor número de personas. Eh, el último, o sea, uno de los ejemplos claros también es, eh, bueno, aparte del que he presentado, eh, que es del mes pasado... Eh, es el tema de, de, de los requisitos del empadronamiento, ¿no? Eh, pues, eh, eran tres años, eh, o sea, eh, un año, y en la última modificación de, de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos de 2011 se ha pasado al requisito de, de, tres, de tres años, ¿no? Y, bueno, pues las, eh, otra de las cosas que, que ha mencionado la compañera y sí que en esto nosotros... Desde Arguilán, que venimos denunciándolo desde hace, desde hace mucho tiempo, es esta deriva eh, hacia priorizar el control y la expulsión de, de las personas de, del sistema pues, para controlar el, el gasto que genera la prestación, ¿no? No, no, no sé si la gente que nos está escuchando pues pues está eh, al día un poco de cuáles han cuál ha sido las, las noticias ¿no? en los últimos años, pero eh, esas, nosotros desde Arguilán hemos ante, eh, atendemos y recibimos consultas de personas eh, que, que la MIDE les reclama de, evolución de de año y medio de la prestación de, de, de dos de dos años, o sea, le, le pide ingresos, lo último ha sido este verano que ha enviado cartas eh, solicitando devolución de cuantías del año 2000, 2014, o sea, cuantías que ya de sobra estaban, es, es por ley, se sabe que están prescritas, ¿no?, y, y han intentado, eh, pues bueno, pues si le entra el miedo a la gente y paga y devuelve, y, y no son, eh, en muchos casos, no son prestaciones que las personas hayan, eh, digamos, que no hayan comunicado cambios de requisitos. O sea, como nosotros eh, decimos, no son cobros indebidos. En muchos casos han sido pagos indebidos que la Envide eh, eh, ha hecho pues por, por no comprobar los requisitos o porque de repente, como decía la compañera, pues, pues a una persona se eh, ha tenido que… que o ha recibido por parte de… De, de un familiar o de un amigo un ingreso eh, de 100 euros, eh, pues ya suspensión por no haber comunicado ese ingreso. Eh, ha tenido que salir de la comunidad autónoma vasca porque ha fallecido un familiar eh, suspensión de la prestación porque no es comunicado la salida de, de, del territorio. En fin, muchas veces eh, tengo la percepción de que la idea de que quizás ir ampliando eh, esas condicionalidades ¿no? eh, está un poco viene un poco de, de, de no conocer la, la realidad, la crudeza eh, que, que por la que tienen que pasar eh, las personas eh, perceptoras de RGI. O sea, bueno, no sé, que me, me, se me ocurren todas, todas las... Las, bueno, las consultas eh, que hemos tenido y que, que recibimos y las situaciones de las personas que, que, que peor lo, lo pasan en situaciones más complicadas y que no encajan en, en todos esos requisitos, condicionalidad, eh, en fin, que, que entendemos que que muchas pueden ser evitables ¿no? y que serían evitables y que ganaríamos, en, desde luego que en salud eh, también, porque genera todas las prestaciones, eh, el tema de la RGI, mucha, eh, muchas situaciones de, de, de, de depresión, ansiedad, eh, en fin, situaciones muy dramáticas. Con lo cual, nosotros como Arquilán SK eh, lo tenemos claro y, y la idea es eh, ...unas rentas básicas sin condiciones, sin uh -huh. Igual me he extendido un poco, pero... <risa> bueno, sí que gracias, Miriam. Eh, sí que, bueno, eso, yo creo que ambas también, ¿no?, desde diferentes perspectivas, pero bueno, habéis destacado la importancia, ¿no?, de, de las características de incondicionalidad, no y de universalidad, como comentabais, eh, por, todo lo, ¿no? por todos los eh, problemas y, y, bueno, todos los casos que habéis planteado, ¿no?, que yo creo que es también interesante... Conocerlos de pues eso, más de primera mano. Sí que os voy a pedir que para las próximas preguntas, si podéis limitar un poco más el tiempo, pues vamos a decir unos cinco minutos, ¿vale? Cada una, para que luego también, como ya van saliendo preguntas por parte de, de las asistentes, pues también para que podamos dar respuesta a ellas. vale. Eh, uno de los temas que, que más solemos escucharnos eh, sobre la renta básica cuando, cuando hablamos no desde el, un poco desde la mirada feminista es la, la capacidad de negociación ¿no? que suele dar eh, que algunas personas argumentan que, que darían una renta básica. ¿no? En estos momentos, pues, bueno, tanto en la vida pública como en la privada, ¿no? eh, predominan unas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, pues vienen en el hogar, en el mercado, ¿no? en la política, y, y bueno, hay quienes argumentan ¿no? que con esta renta básica, eh, pues esa capacidad de negociación de las personas más vulnerables ¿no? eh, pues aumentaría respecto a sus jefes, jefas, parejas burócratas ¿no? para asegurar una, um, un ingreso, les otorga una mayor seguridad. Pero hay también ¿no? otras, eh, otras personas dentro del movimiento feminista que, que opinan que, bueno, que, esta cantidad, eh, que esta cantidad de renta básica no igual podría servir de excusa para, para perpetuar un sistema desigual ¿no? eh, de, bajo, las migajas, bajo las migajas de, de la calidad. ¿no? Y esto también lo uno un poco con la, con la pregunta que planteaba Charo, eh, si la renta básica no sería una herramienta de control social ¿no? que por un lado algunas argumentan que sería más empoderante ¿no? y daría una capacidad de negociación pero por otro lado si no sería una forma de, de controlar ¿no? entonces bueno, por dejaros también un poco de espacio para que podáis tomar aire, vamos con, con Ruth si te parece Bueno, sí yo en principio sí que quiero volver a insistir en el tema de que, de que el, para nosotras la renta básica de las iguales en concreto eh, es una herramienta eh, de lucha contra el capitalismo y el heteropatriarcado, pero no es la panacea ni la aspirina que va a solucionar un montón de problemas que, que no tocan, ¿no? o sea, que no le tocan a la, a la renta básica de las iguales. ¿no? O sea, nosotras sí que creemos que puede ser una buena herramienta para emanciparse, tanto individual como colectivamente, y. y por supuesto que sí que consideramos que, que, o sea, que sí que generaría eh, de la realidad actual de las mujeres a otros escenarios posibles, ¿no? O sea, pues yo qué sé, ya que estábamos hablando de la RGI, eh, pues por ejemplo, eh, una mujer víctima de violencia machista ¿no? tiene que constituir un año eh, de su unidad de convivencia para poder percibir la RGI. O sea, no puede salir de la casa de su maltratador ¿no? y eh, ubicarse en otro espacio. Y bueno, como explicaba también, miren si se va a casa de, de los familiares, la meten dentro de los ingresos de la familia. O sea, que, que, que la renta básica de las iguales en ese punto ¿no? eh, pues sí que podría facilitar que muchas mujeres tomaran decisiones tanto en sus derivas domésticas, eh, dentro del hogar, en el espacio privado, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Pues desde, lo, desde la superación de la violencia machista en ese sentido, al poder emanciparte y irte fuera de casa, hasta, pues, eh, por ejemplo, que ahora se, com se comentaba ¿no? en confinamiento que, que las mujeres han vuelto a tener que asumir los roles de los que, en teoría, nos estábamos desquitando, ¿no? Pues mira, pues le das la patada en el culo al sujeto que te oprime y agur y agur, ¿no? Porque yo tengo, pues bueno, como poco eh, los ingresos suficientes como para poder eh, sostener mi vida, ¿no? Pero nosotras consideramos además que, que, el, o sea, que tanto el sistema de RGI como el de las rentas básicas pues sí que necesitan eh, tener una visión, ¿no? De herramienta colectiva. ¿no? De, pues de, de generar espacios y tejidos comunitarios, porque creo que a partir de ahí sí que podemos hablar, pues eso, de eh, no solamente los roles se transforman porque, ¿no? pues eso, porque eh, la otra mitad de la humanidad asume lo que históricamente se nos ha asignado a nosotras, ¿no? las tareas de cuidados y las tareas domésticas, sino que. A lo mejor es la sociedad, a lo mejor es el, el tejido comunitario quien tiene que asumir esas labores. ¿no? Y también porque en el contexto actual del capitalismo, ¿no? que, que las mujeres podamos decidir no desarrollar nuestra actividad doméstica históricamente asumida, lo que hacemos es mercantilizarla. O sea, entonces, a mí eso sí que me parece un gran problema, porque lo que estamos haciendo es eh, generar, eh, pues, eh, pues, bueno, una cadena global de cuidados, ¿no? o sea, estamos sometiendo a otras mujeres para eh, pues, eh, poder decidir nuestra emancipación, además, a, hacia el mercado, ¿no? Que es lo más triste. O sea, entonces, bueno, pues nosotras, no solamente es que sea un tema de, de que te, nos pueda facilitar una negociación en el empleo, sino que además prescindir de empleos. Que no debemos de seguir asumiendo, como las tareas de cuidados, pero en el mercado. O sea, me refiero a. Yo soy eh, asistente sociosanitaria, me dedico a limpiar las casas de, de las de mujeres mayores, sobre todo mujeres además, que suelen tener más longevidad, ¿no? Y. y o sea, porque, pues, eh, la, la, como la familia se ha roto. Pues ya no es la familia la que se ocupa, ¿no? Y entonces no se ocupa la familia, no se ocupa la comunidad, y es cuando se rompen los lazos, entonces hay que mercantilizarlos, ¿no? Así que bueno, un poco por ahí. Luego en la siguiente pregunta avanzamos un poco más. <risa> vale, muy bien, gracias, Ruth. Vale, muy bien. Eh, bueno, Miriam, no sé por vuestra parte, desde la, desde la propuesta que hacéis, ¿no? En la ILP, eh, ¿creéis que, que esta renta básica incondicional eh, que concebís vosotras no otorgaría un un poder real de negociación, ¿no? En cambio, como igual otras personas también opinan, podría ser un, una herramienta de control social, ¿no? De decir, bueno, como voy a... Digamos, no recibimos esta renta básica, igual nos echamos para atrás en denunciar, por ejemplo, otras injusticias. Sí, o sea, la realidad es que en la actualidad tener empleo no te garantiza estar incluida socialmente. Pues hace tiempo que... Que ha dejado de ser el camino que garantiza la seguridad y la estabilidad económica, por lo que, por lo que muchas, a pesar de, de tener empleo, continúan requiriendo de prestaciones sociales, de, de bancos de alimentos, eh, préstamos rápidos, apoyos de organizaciones o, o viviendo en casas compartidas con otras personas, otras familias, eh, pues con el consiguiente deterioro en las relaciones eh, personales y, y familiares, ¿no? es decir, eh, cuáles son los empleos que desarrollamos las mujeres en el mercado laboral, cuántos salarios son necesarios para sobrevivir, eh, cuántas se ven forzadas a continuar con empleos degradantes, eh, inestables y, y de precariedad absoluta. Mm, ¿Cuántas otras soportan pues eso, situaciones de violencia, como ha comentado la compañera, por garantizar, por tener un sustento para ella o, o para sus hijos eh, e hijas? ¿no? Eh, lo cierto es que, pues, y tampoco como no me quiero extender demasiado, pero eh, el mayor número, o sea, un gran número de personas, y, y creo que es mayoritario, tengo los datos eh, por aquí, pero de personas perceptoras de RGI, de mujeres, también eh, son... Eh, compatibilizan la RGI con los ingresos de, de, del trabajo. Entonces, eh, pues no olvidemos que a mayores recursos mayor autonomía, ¿no? eh, Teniendo en cuenta que, que el, el empleo eh, ha dejado de ser, pues, digamos que... O sea, no puede ser ya ni es el, el camino para la autorrealización personal, eh, pues, los intereses, eh, las pautas, o, o sea, la, las relaciones, la pertenencia de grupos, sentir eh, válida, pues el equilibrio psicosocial o emocional. En definitiva, mayor calidad de vida ya no se consigue con el empleo. Eh, o sea, no está garantizada. Entonces, por lo tanto, es necesario poner en cuestión el valor que se otorga eh, al empleo. Eh, esto con la pandemia ha quedado muy evidenciado la fragilidad de, del sistema económico ¿no? y reconocer que es imprescindible pues, la necesidad eh, de, de trabajo doméstico y de cuidados pues, en cualquier momento del ciclo vital. O sea, poner en el centro… Eh, la reproducción de la vida, ¿no? Eh, la renta básica incondicional permitiría a las mujeres, pues, disponer de recursos económicos tanto para las que viven solas como para las que eh, cuentan con personas eh, dependientes mayores o menores, ¿no? Pues no olvidemos que la renta sería eh, para todas. Eh, por lo que entendemos que estarían en mejores condiciones a la hora de verse obligadas a aceptar cualquier tipo de, de empleo, ya que estarían liberadas pues de la acuciante necesidad de obtener cualquier tipo de ingreso para poder subsistir, que son la, la, las situaciones en las, que, en las que nos encontramos hoy hoy en día. ¿no? Eh, entendemos que facilitaría… Estar más empoderadas y también más organizadas, estaríamos en mejores condiciones para defender y exigir nuestros, nuestros derechos, eh, mejores convenios, condiciones laborales más justas y para, eh, en definitiva, autoorganizarnos y crear nuestros propios proyectos, empresas, eh, cooperativas, eh, con lo cual, eh, sí que lo vemos como la renta básica universal… Como facilita y da poder a la hora de, o sea, a la hora de, de negociar y no eh, verte obligada a aceptar cualquier, cualquier tipo de empleo o, si bien, si ya tienes ese empleo, efectivamente tener ese ingreso que eh, puedas decidir eh, a, apostar y sumarte a una huelga, eh, organizarte eh, con tus compañeras y amigas, ¿no? Eh, para eh, nuevas propuestas que puedan, que puedan afectar a, beneficiarnos a todas nosotras. Sí, sí nuestra postura sería que, que es una herramienta que facilita y que, y que empodera al, a la hora de la negociación, vamos. Vale, perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, el tema, de los, no, el tema de los cuidados y el y trabajo doméstico es algo que, que, bueno, que habéis eh, mencionado en repetidas ocasiones ¿no? porque al final pues son trabajos eh, que son mayoritariamente soportados por mujeres no y, y esto como decís pues también quita digamos eh, limita los es, no, otros espacios de participación eh, digamos eh, pues eso, en la sociedad no de, de organización de colectivización etcétera y bueno la, lo cierto no es que una de las eh, uno de los argumentos a favor de la renta básica es que eh, este, esta cantidad no como a, ya habéis eh, intuido más o menos que habéis ido comentando eh, digamos que te ofrece esta oportunidad ¿no? de, de elegir eh, si, si digamos eh, quieres eh, participar en el mercado con un trabajo asalariado ¿no? o si te quieres dedicar pues, eh, a otros trabajos ¿no? eh, como bien hemos dicho, eh, entendiendo el trabajo es como, como, una, como una visión más general ¿no? o sea, entendiendo los trabajos como más allá del trabajo remunerado entonces, ¿vosotras eh, creéis que, o sea, cómo creéis que afectaría a esta renta básica eh, a esta libertad, no a esta supuesta libertad de la mujer para dedicarse realmente ¿no? a lo que desea y no a lo que la sociedad le impone? Porque sí que es cierto que, como comentáis, eh, pues una, una renta ¿no? también te puede dar mayor capacidad de negociación, etc. Pero como bien habéis comentado, durante la pandemia, por ejemplo, se ha ido viendo cómo eh, esta... Eh, por ejemplo, pues estando ¿no? tanto mujeres como hombres en casa, eh, pues bueno la mujer ha, sido, eh, ha continuado siendo pues, la, que te, la que sentía el peso de caer eh, sobre sí misma de eh, pues los trabajos de cuidados, ¿no? sobre todo los trabajos eh, domésticos, mientras que el hombre en general eh, igual se dedicaba más a, perdón, a otras tareas que, que implicaban ¿no? pues, eh, salir de casa, etc. Entonces, ¿creéis que en realidad esta renta básica ofrece esa oportunidad real de, de elegir o, o que en cambio hay, digamos que hay, hay motivos estructurales o hay no, algo enraizado en la sociedad que, que aún así eh, impediría que se repartiera ¿no? de forma equitativa, por ejemplo, estas áreas de cuidados o, o domésticas, por ejemplo. Eh, bueno, Ruth, Ruth, si quieres vamos contigo. Sí. Eh, yo, es que vuelvo un poco a lo mismo de antes, no o sea, es que eh, la renta básica de las iguales tiene que servir para, o sea, para minar el capitalismo desde, o sea, de la manera más profunda, o sea, eh, tenemos que romper con el sistema empleo-trabajo, no o sea, hay que eliminar el empleo y, bueno, por utilizar un término que están utilizando últimamente la gente de ecologistas y así, de salarizar la sociedad, ¿no? Y la renta básica de las iguales ¿y sí que contribuiría a eso, ¿no? No tanto a una cuestión del reparto del, del, de los trabajos domésticos o, o así, porque yo considero que eso es otro tema. O sea, ahí a lo que hay que atacar es todo esto del amor romántico, el sistema monógamo, y eso se escapa de la renta básica de las iguales, ¿no? O sea, es verdad, como he dicho anteriormente, ¿no? que puede contribuir a que tú puedas elegir otras formas de vida, pero otras formas de vida en, en otro modelo de sistema, no en un sistema en el que nos tengamos que ver sujetas a aceptar, o sea, ni cualquier empleo ni ningún empleo, o sea, porque lo que nosotras cuestionamos es, o sea, el empleo, o sea, lo que diferencia el empleo del trabajo es que el empleo es toda actividad humana que sirve para enriquecer a un tercero, ¿no? Y trabajo es toda actividad humana que sirve para enriquecer a la sociedad. Entonces, queremos caminar... Con una renta básica de las iguales o sin ella, pero consideramos que es una buena herramienta para llegar hasta ahí, ¿no? eh, Pues en una sociedad, hacia una sociedad en la que eh, no estemos eh, reproduciendo ¿no? Eh, el capitalismo depredador, salvaje, que está agotando los recursos naturales, que está sometiendo a las personas, eh, pues como comentaba antes, miren, ¿no? O sea, es que, es que cada vez el, los empleos son más precarios es que cada vez eh, podemos sustentarnos menos o de ninguna manera. O sea, eh, yo tengo un empleo y soy perceptora de, eh, de la renta de complementos del trabajo, porque si no, pues, pues no puede sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, yo sí que creo que el, la renta básica de las iguales tiene que servir para que, pues como también he dicho antes, ¿no? O sea, si las mujeres blancas occidentales se quieren liberar de sus... Cargas eh, domésticas, familiares, de las tareas de cuidados, <coughs> no puede ser a costa de mujeres empobrecidas. Tiene que ser, o sea, partiendo de otras premisas, ¿no? de que todas podamos elegir eh, libremente. Ay, perdona, Ruth, eh, que he tenido. Creo que hay un pequeño problema de conexión y se me ha cortado un poco antes de tiempo. Pero vale, sí, sí, entendemos. Eh, al final, en ese sentido, bueno, el tema de la, de la renta básica de las iguales ha generado algunas preguntas, entonces ahora pasaremos a, a también, ¿vale? Para que puedas eh, igual contestar, ¿no? porque Porque igual es algo que no, que igual que muchas no conocían y así también pues, tendrás oportunidad de, de igual aclarar algunas dudas, ¿vale? Vale, estupendo. Pasamos contigo, Miriam. Eh, ¿Quieres, si quieres, te refresco un poco la punta Sí, eh, iba un poco a raíz del tema de los, de, los, de los trabajos de cuidados y demás que habéis ido mencionando ya en, en varias ocasiones, que digamos que unido a esta libertad, ¿no? que, a esta libertad o a esta capacidad de empoderamiento eh, para, para decidir ¿no? las mujeres eh, pues, a, qué, a qué quieren dedicarse, no ya sea todo, todo tipo de cualquier tipo de trabajo o a otras... ¿Otras tareas no? Eh, pues bueno, si, si crees, y si consideras que desde la, desde la renta básica incondicional que, que promovéis, si, si contribuiría a un reparto equitativo de, de las tareas domésticas y de cuidados, ¿no? como se argumenta eh, desde, desde, digamos, las posiciones a favor de la renta básica? Eh... Bueno, no, no sé. yo creo que difícilmente una herramienta eh, político-económica eh, por sí misma, pues, corregirá siglos de, de reparto desigual de de, estas, de las tareas, ¿no? eh, Efectivamente creo que, que podría contribuir, pero eh, pues con el apoyo, ¿no? eh, Es importante señalar que a la, a la mayor, o sea, mayor capacidad eh, económica, pues las mujeres en general son, se, se sienten, serán más libres de elegir, eh, por ejemplo, si dejar o no el empleo eh, por responsabilidades de cuidados indispensables para el sostenimiento de, de las vidas. Eh, pero bueno, no, no, no sé, porque me he ido un poco ¿no? también en relación a lo que hemos eh, comentado anteriormente y uno de los argumentos un poco en contra de la de la renta básica universal ¿no? que se puede que hacen eh, diferentes eh, feministas no eh, tiene que ver bueno feministas son, eh, tiene que ver con, con ese miedo a que eh, bueno miedo o efectivamente también he de reconocer que que la, una política social en, eh, tiene, un impacto, tiene un impacto de género. ¿no? Entonces, entiendo que, que la reflexión eh, está ahí y, y está bien que se introduzca pues, para que, que podamos entre todas con, eh, construirla. ¿no? Pero una de las eh, cosas que se traslada es, pues si con una renta básica universal las mujeres, eh, digamos que se verían eh, otra vez más relegadas a eh, hacia, o decidirían pues, eh, quedarse pues, en el hogar o no salir, eh, o sea, salir de, del mercado eh, laboral, o sea, de, de la economía mercantilizada, ¿no? Eh, pues yo un poco por, por tratar de desmontar, bueno, ese argumento o, lo que, o al menos lo que a mí se me vino, eh, me viene a la cabeza, ¿no? cuando escucho ese tipo de argumentos y también eh, lo, a, al hilo de, de, por ejemplo, en un en momento histórico como fue el el voto, eh, el, el sufragio eh, para las mujeres, ¿no? El derecho de las mujeres a, a votar en, en España, ¿no? En el 36, pues por ejemplo, eh, pues es conocido que la, la diputada feminista eh, Victoria Kent, ¿no? En el Congreso de los, de, de los Diputados, su postura en torno al reconocimiento del voto para las mujeres eh, era contraria, votaba en contra eh, con el argumento de que eh, no era el momento y ya que, y que a lo mejor ya eh, de, de ser favorable al voto, pues que las mujeres eh, podrían votar mayoritariamente a las fuerzas conservadoras. no Entonces, que quizás no no era eh, el momento. Entonces, me resulta pues, un, un tanto paternalista y patriarcal no como limitar eh, nuestras posibilidades eh, existenciales por el miedo a la decisión que, que optemos, que no sea la correcta la correcta. Entonces, que decidamos eh, quedarnos, eh, o sea, salir del mercado, de la, la, eh, del mercado laboral, ¿no? Eh, entonces, no sé, creo que no debemos o sea, eh, de salir del mercado laboral o, y pasar a la esfera de los cuidados, o sea, que, que en cualquier caso sería lícito cualquiera de las dos opciones, ¿no? Pero... Eh, no creo que, que sea eh, sería también o sea no creo que sea un perdón que igual me estoy liando un poco ¿no? No, que, que sea una opción tan o empleo en el mercado o, o renta básica incondicional y, y trabajo doméstico no sería también una muestra yo creo que de, de ser así que no creo que lo fuera porque es, eh, sería una muestra de, de fracaso pues de otros sistemas también como puede ser el sistema educativo el sistema eh, público de, de cuidados no y, y ahí aprovecho que, para para comentar por ejemplo este este jueves el día 4, que, que ahí está convocada una huelga eh, en el sector de los cuidados en, en Euskadi no pues eh, entiendo que es necesario como he comentado anteriormente construir eh, y, y seguir reforzando otros sistemas universales. Y el sistema que creo que debemos empujar hacia, hacia ir construyendo sería un sistema público de, de cuidados que nos permita eh, elegir libremente si en ese reparto eh, equitativo o no de tareas o en esa decisión eh, de eh, acompañar en el cuidado de de las personas, indispensable en cualquier ciclo, en cualquier momento del ciclo eh, vital, ¿no? Pues, pues creo que es, es muy necesario, eh, junto con la renta básica universal, eh, poder apoyar eh, otros, otros eh, sistemas, ¿no? Y muy seguramente, que y la pandemia nos ha, no, lo, lo ha evidenciado, ¿no?, eh, la necesidad de, de, de construir eh, un sistema público de, de cuidados que, que nos permita vivir eh, en condiciones más dignas y cuidar eh, o atender o recibir atenciones eh, en, en condiciones, eh, en, en mejores condiciones. Eh, también hago un poco al hilo de lo que comentaba mmm, Ruth, ¿no? Que, mmm, eh, el, el tema de, de que cómo hemos relegado o sea, nuestra inclusión, la inclusión de muchas mujeres eh, en el mercado laboral productivo ¿no? eh, ha hecho que eh, en esas cadenas globales del cuidado ¿no? pues que sean otras las mujeres y en esto el feminismo lo tiene eh, muy bien estudiado y diagnosticado, no han sido otras mujeres, en este caso eh, mujeres eh, migrantes que a su vez han tenido que dejar eh, el cuidado de sus de sus eh, hijos e hijas menores en manos de otras o de sus madres o de familiares no eh, entonces bueno eh, en mi opinión pues la, la, la propuesta de la renta básica universal e incondicional eh, pues eso nos permite una existencia más digna y facilitaría a muchas mujeres mirar más allá de, de la supervivencia diaria, permitiendo construir un futuro mejor y más cercano a, a nuestros derechos reconocidos. ¿no? Y desde ahí el feminismo eh, o sea, en el feminismo debemos eh, acercarnos y reforzar, eh, entiendo que esa eh, que propuesta de la renta básica como una herramienta eh, de partida clave para repensar esa relación entre empleo, trabajo productivo y cuidados, trabajo reproductivo. Y en este punto, yo creo que es como un punto fundamental donde nuestra opinión coincide la renta básica incondicional con el postulado que, que a día de hoy es central en la agenda del movimiento, del movimiento feminista. Y vale. bueno, no sé si, si he contestado o me he ido un poco. Vale, bueno, gracias, Miriam, si sí has contestado y además eh, paso. Digamos que has introducido ya un par de preguntas que han ido saliendo, entonces voy a unirlas ¿vale? para pasártelas hacia Ruth, para ver tú también cómo, cómo lo ves, vale porque uno de los temas que comentaba, ¿no? que salía, era la problemática, no Esa es la que decía Miriam, que igual no tenía por qué ser eh, sin la sencilla decisión ¿no? de, de quedarse, de relegarse a la esfera privada o eh, salir al mercado laboral. Entonces, eh, uno de los asistentes, Miquel, le planteaba esta pregunta, no que, que, bueno, que es una de las críticas que más se ha... Se ha realizado la renta básica ¿no? y citaba un profesor de la, de la Universidad Pública del País Vasco que, que decía, pues bueno, eh, parafraseando, por no extenderme, que la renta básica pues, eso, tenía el, el riesgo de que fuera un salario maternal ¿no? que confina a las mujeres en el hogar o un complemento de ingresos en un trabajo a tiempo parcial, reforzando en ambos, en ambos eh, casos la división de género del trabajo. ¿no? que es un poco eh, digamos, lo que Miriam argumentaba que ya que, ella, que no, no, no lo veía no, digamos, tan sencillo, sino que tenía más, más trasfondo. Entonces, unido con esto, sí que me gustaría saber, Ruth, tú cómo lo ves. Y luego, unido también a esto, que imagino que también saldrá el tema del eh, ¿no? fondo colectivo que, que planteáis ¿no? desde la renta básica de las iguales, sí que me ha resultado algo similar a el, quizás el, lo que planteaba Miriam ¿no? de un sistema público de cuidados. No sé qué relación tendrían si podrían ser eh, similares o no, así que bueno, te lanzo un poco estas dos preguntas. Por un lado el tema de, de la decisión, ¿no? de, de si esto realmente reforzaría la división de, de género del trabajo y por otro lado, pues cómo eh, se desarrollaría esta, eh, este fondo colectivo, por ejemplo, para dar, para dar solución a la problemática de los cuidados. Bueno, yo... Voy a ser mala malísima y yo voy a decir que, claro, que ese miedo es un miedo de mujeres blancas occidentales, ¿no? Porque eso, las, las mujeres latinas o las mujeres africanas o las mujeres de, de la Europa del Este, pues dejan ¿no? sus tareas de cuidado para venir al empleo capitalista a sostener las vidas y, y las familias de, ¿no? de las mujeres blancas occidentales que no hemos sabido ¿no? Eh, desarrollar prácticas de, que impliquen que los cuidados eh, no es un tema de las mujeres, sino que, que es del conjunto de la sociedad. ¿no? Y un poco por poner un ejemplo así un poco gráfico, ¿no? o sea, las mujeres cuando entran al mercado laboral en puestos, yo qué sé, carcelera, por ejemplo, ¿no? pues son las más agresivas. Las más eh, controladoras porque tienen que competir con los hombres para hacerse valer y son las que ejercen pues, más presión probablemente sobre otras mujeres, sobre las mujeres presas ¿no? que están por debajo de ellas. ¿vale? Eso por ejemplo, por, por decir, ¿no? otras profesiones, por ejemplo los servicios sociales, que es un empleo altamente feminizado. Bueno, es verdad que los servicios sociales tienen una función que no es la de desarrollar cuidados que sí que debería ser pero pero realmente estaban ahí para ejercer control social y sobre quienes más se crecen y sobre quienes más ejercen control social son sobre las mujeres o sea quiero decir todas estas son las perversiones del mercado y las y las perversiones del heteropatriarcado o sea que nos hemos mamado y que las estamos reproduciendo no y que bueno, pues la renta básica de las iguales nos puede hacer pensar en otras maneras de relacionarnos socialmente para o sea, eh, transicionar, no si se dice, o para caminar hacia otros modelos de relación social completamente diferentes a los que estamos acostumbradas. O sea, así hay que soñar, hay que, ¿no? Y además, desde una perspectiva feminista, hay que soñar y hay que salir del heteropatriarcado capitalista con o sin renta básica de las iguales, yo lo repito otra vez. Y, y luego sí que quería decir, no sé, porque, bueno, eh, la parte, digamos, de eh, lo que nosotras llamamos renta básica colectiva o fondo de renta básica, o sea, eh, sí, o sea, nosotras, por ejemplo, muchas de nosotras que somos perceptoras de renta de garantía de ingresos, ¿no? Y que, pues, hemos iniciado... Eh, proyectos o iniciativas, pues no sé, mm, por ejemplo, huertas comunitarias, ¿no? En la que, como ya tenemos un ingreso, pues no necesitamos sobrevivir de esa iniciativa. Pero sí nos ha ayudado para poder caminar y empezar a emprender de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé, por poner... Eh, eh, fórmula, fórmulas ¿no? de, de poder eh, compartir los recursos, ya sea eso, pues en un fondo de colectivo de renta básica de las iguales o, con, o, o de otras maneras, o con nuestros salarios ahora, ahora mismo, o sea que, que son prácticas que a lo mejor no estamos acostumbradas a hacer y que eso no hace falta que venga la renta básica y nos la solucione, porque a lo mejor no nos la va a solucionar, ¿no? Entonces, mmm, para mí, volviendo al ejemplo de los servicios sociales, o sea, si no entendemos que, eh, que poner la vida en el centro, que los cuidados, el, los cuidados de las personas y de la naturaleza ahora mismo, o sea, se hace completamente imprescindible porque el capitalismo ha depredado la vida en general y bueno, nosotras no lo estamos sufriendo todavía muy en carnes propias, pero las mujeres que vienen de los sures globales, que hemos dicho antes, de África, de América, pues, o sea, eh, lo están viviendo a través del caos climático, lo están viviendo a través de, de todas las formas de violencia que las atraviesan, ¿no? Eh, pues, pues eso, o sea, si no experimentamos y no empezamos a dar respuestas desde ya, desde ahora mismo, a, a eso, a entender que tenemos que transicionar hacia una sociedad de cuidados, pues es que mal vamos, con renta básica de las iguales o sin ella. <risa> vale, entendido. Gracias, gracias, Ruth. El tema de, del, del fondo colectivo ¿no? que, que mencionabais en, de, que desde Baladre es algo que, ha, que sí que ha generado algunas, eh, algunas preguntas. Eh, por una parte, ese concepto de colectivo, ¿no? eh, se preguntaba un compañero, pues... Eh, ¿Quién, eh, ¿Quién formaría parte ¿no? de ese colectivo y quién tomaría, eh, cómo y cuándo no se tomarían las decisiones de este, de estas, ¿no? de este, de este fondo? Aunque, lo que tendría ¿no? parte de la, del presupuesto de, de la renta básica de las iguales. Bueno, nos, nosotras hemos hecho ejercicios de fantasía, claro, con, con esto. O sea, tenemos distintos estudios que hemos hecho, yo que sé, pues a nivel autonómico, por ejemplo para Galiza, como podría ser una una renta básica de las iguales para el conjunto del territorio en Galiza o, o estudios, por ejemplo, a nivel local, en el municipio de La Orotava, en Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, nosotras, cuando hablamos del fondo colectivo, desde ahí, desde donde sea, desde cualquier paraguas, me da igual estatal, autonómico, local o de mi cuadro, eh, con la RGI, eh, lo, que, lo que planteamos es una opción política, o sea, pues en nuestro pueblo nos juntamos, si eh, conseguimos una renta básica de las iguales nos juntamos la, o la gente del barrio o la gente del pueblo o la gente del bloque o las ¿no? y decidimos colectivamente cuáles son nuestras necesidades y cómo las queremos cubrir. Pues como decía antes, no pues si tenemos necesidad de vivienda o pues si tenemos eh, necesidad de, bueno, de cambiar modelos, pues de que Iberdrola no tenga que comerse todos los, eh, toda la, o sea que no acapare ¿no? el monopolio de la energía, si, o sea, yo que sé, la imaginación al poder, no o sea, quiero decir que, que nosotras individualmente y colectivamente tenemos que definir cuáles son las necesidades y salir de todos estos espacios de, de consumo y de, ¿no? y de depredación del planeta, como decía, y, y, bueno, y poner en práctica otras maneras de relación social que puede ser eso a través del fondo de renta básica para, o sea, para determinar cuáles son las necesidades colectivas. Uh -huh. que, no sé. Vale, entendido, sí, sí, sí. Aquí alguna compañero comentaba eh, si no podría ser sustituido por los presupuestos participativos, por ejemplo, que actualmente se dan en, en algunos ayuntamientos. Entiendo que este, digamos que lo Muy que es el... un paso más, más allá, ¿no? Sí. Claro, es que los presupuestos participativos realmente están súper limitados. Bueno, yo qué sé, pues en el ayuntamiento de mi pueblo, lo, o sea, cuelgan eh, propuestas en, en una página web y, y hacen bullying para que salga mi propuesta, ¿sabes? O sea, que no sé, a, a mí me parece que, quiero decir, o sea, que la importancia de para nosotras, ¿no? de lo que puede significar tanto una renta básica individual como colectiva, es retomar relaciones sociales de manera diferente. O sea, así de claro, o sea, tiene que ver con eso. Vale, vale, perfecto. Aquí hay una última, bueno, una pregunta que ya ha lanzado antes Guillermo desde el principio, que bueno, yo creo que es interesante para, para ambas como, ¿no? como trabajadoras sociales o bueno, que trabajáis en el entorno, eh, etcétera, eh, Sí que preguntaba si, si hay una sensibilidad a favor de la renta básica en el ámbito del trabajo social. Y si no es así, ¿cuál es eh, la corriente mayoritaria? ¿no? ¿O qué es lo que se defiende con más fuerza en el ámbito de, de trabajadoras y trabajadoras sociales? Entonces, si quieres comentarnos, eh, Miriam, tú desde tu experiencia, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, bueno, como he comentado, realmente no voy a decir que la postura de. de, de trabajadoras sociales, o al menos eh, no se han manifestado eh, en masa a favor de una renta básica universal. Eh, ahora bien, como he comentado al principio en la exposición, eh, desde el Consejo General del Trabajo Social, sí, ya en su, últimas, en su último documento de evaluación eh, pues consideraciones del trabajo social al Real Decreto eh, que modifica eh, e incluye modificaciones en el, en el ingreso mínimo vital eh, sí si se manifiesta en sus conclusiones a favor. Insistimos en la urgente necesidad de avanzar hacia una prestación de derechos eh, subjetivo, no contributiva, incondicional y universal, dirigida a toda la ciudadanía, es decir, renta básica universal. Con esto, eh, claro, yo como defensora de la Renta Básica Universal y, y también apoyando esta iniciativa, me gustaría animar eh, a que cada vez y ojalá más compañeras de la profesión se sumasen a esta propuesta, porque la realidad de nuestro día a día es estar eh, absolutamente eh, comidas o nuestro trabajo, nuestro tiempo por la burocracia… Eh, por las condicionalidades, ver que cumple requisitos, que no, y eh, en la práctica no tener herramientas para acompañar en las, a las personas eh, en las situaciones que atraviesan, en las situaciones precarias. Al final, todo eh, se centra en poder eh, a, a aportar ingresos para que. En facilitar, porque realmente no existen, para que las personas puedan tener. Eh, de lo que es realmente la esencia de nuestro trabajo, que es acompañar eh, procesos de, de emancipación, de inclusión social y de empoderamiento. Nos, nos limitamos. Entonces, yo no noto un clamor entre las compañeras. Ahora bien, los organismos oficiales de la profesión ya se están manifestando en ese sentido. Uh -huh. eh, Ruth, no sé si tu experiencia es también similar o... Bueno... Mmm... Diferente, digamos, o sea, claro, eh, mi posición es desde fuera, ¿eh? yo no, ej no ejerzo de trabajadora social, pero bueno, sí que he tenido mucha relación con, sobre todo con las escuelas de trabajo social, hemos hecho pues un montón de eh, cursos de estos de libre configuración, de pues sobre renta básica de las iguales, eh, como pues eso, caminar desde un capitalismo global hacia una renta básica de las iguales, etcétera y tal. Y bueno, yo sí que considero que las trabajadoras sociales tienen ideología. Y entonces, hay trabajadoras sociales que viven de la pobreza y están cómodas y no las vas a sacar de ahí. O sea, y por supuesto, pues ni lo ven ni les parece una renta básica de las iguales. A lo mejor una renta básica universal sí, porque, porque eso les implica menor burocracia. Pero una renta básica de las iguales, por supuesto que ni se les lo plantean. ¿no? Y luego sí que existen trabajadoras sociales que se creen su trabajo. Y que, y que para ella sí que significaría eh, poder desarrollar trabajo social ¿no? y no hacer trabajos burocráticos y no eh, tener que hacer control social y no tener que estar eh, pues, eh, estigmatizando, criminalizando y maltratando al, a la gente empobrecida y responsabilizándola además de sus situaciones individuales. Lo que pasa es que ah, yo me quedo con un sabor de boca así amarguillo porque de momento creo que son pocas. Vale, vale, entiendo, o sea que todavía hay, hay trabajo, trabajo por hacer, ¿no? Vale, entendido. Bueno, vamos a ir, eh, sí que me gustaría ir cerrando porque bueno, son las son las ocho ya, eh, pero bueno, una última preguntilla que se ha quedado ahí en el, en el tintero que lanzaba Simona eh, con el tema del, del, del fondo colectivo ¿no? que, que comentaba Ruth, que bueno, yo creo que ha, generado, ha despertado bastante interés eh, preguntaba si, si este colectivo sería, sería autodefinido, es decir, si el propio colectivo definiría eh, quién lo forma y si formar parte de ese colectivo sería un, un requisito para cobrar la renta básica, ¿no? lo cual me parece también un apunta interesante. Bueno, empiezo por el final. O sea, no, evidentemente yo he dicho que para nosotras el fondo colectivo es una opción política. O sea, y nosotras creemos que si la renta básica de las iguales puede ser una herramienta, contra el capitalismo y el teropatriarcado, pues nos parece que es fundamental eso, un cambio de paradigma, un cambio de relación social y, y, y para ello nos sirve esta opción política, ¿no? El poder pues, autogestionarnos la vida, el poder desarrollar proyectos colectivos el, y el poder satisfacer nuestras necesidades colectivamente, ¿no? O sea, así un poco. Eh, y luego, pues otro ejercicio que es, pues como he dicho, ¿no? Bueno, pues un 80 individual, un 20 colectivo, pues es otro ejercicio de decisión colectiva pues si queremos 50-50, pues 50-50 ¿no? O, o quien considere que se puede sacar las castañas sola y no necesita de nadie más, pues suerte chica, a ver cómo te va ¿no? o sea, yo creo que ahí mmm, eh, creo que tenemos que ser creativas y tenemos que soñar e imaginar otros mundos posibles o sea, uh -huh. ahí va el asunto Vale, vale, vale, estupendo, gracias Ruth. Bueno, yo creo que, bueno, eso, creo que hemos suspendido la, la mayoría de las preguntas y que imagino que, bueno, pues que surgen, surgen bastantes cuestiones, ¿no? En cuanto, digamos, igual más en cuanto a llevarla a la práctica, ¿no? La, la renta básica, pero bueno, creo que por lo menos pues hemos respondido a algunas dudas que se suelen plantear, ¿no? Desde, desde el movimiento feminista, ¿no? Pues eh, al efecto que puede tener eh, esta renta básica en cuanto pues en cuanto al empoderamiento de, de la mujer, ¿no? Sí que os, os quiero dar un par de minutitos como mucho si queréis, pues para, no sé si queréis por cerrar, eh, dar, lanzar algún mensaje o, o alguna conclusión así que, que saquéis del debate eh, y luego ya pues cerramos rápidamente. Así que Miriam si quieres eh, te paso la palabra y si quieres así algo en un par de minutos como mucho Vale. Eh, bueno, eh, en mi opinión, eh, algo central eh, sobre la renta básica eh, es el tema de, de poder luchar eh, contra la pobreza y que eh, menos personas, eh, y particularmente las mujeres, se encuentren en situación de, de pobreza y… Y bueno, pues eh, creo que eso nos, nos facilitaría una renta básica, nos permitiría eh, que mayor, el mayor número de, de personas, de mujeres, pudiesen eh, sumarse eh, a participar socialmente. Eh, también con el tema de que comentábamos de de la participación social, ¿no?, pues que poder contribuiría, eh, por supuesto, que a ganar en autonomía, en capacidad de decisión, a vivir en unas condiciones de vida eh, más dignas, Y también, eh, pues no quisiera finalizar pues, sin mencionar a los niños y niñas, ¿no?, que, que en España nacen, crecen y, y tristemente, pues, eh, las personas que, que acaban falleciendo sin, sin superar eh, esas situaciones de pobreza, ¿no? que la pobreza se, se hereda, que el 80% de los que nacen en familias pobres mueren en familias pobres y que eh, debemos tener en consideración eh, la necesidad eh, vital y la insostenibilidad de… De este sistema, y por qué no decirlo desde mi punto de vista, pues eh, o sea, la, esta clamorosa eh, realidad eh, insostenible en la que eh, miles de mujeres en nuestras ciudades, barrios, en nuestras casas, nosotras mismas, ¿no? por nuestra propia realidad, eh, creo que un feminismo que, que si se aleja y se olvida de, de las situaciones de pobreza que atraviesa la sociedad y particularmente a las mujeres, pues estaría eh, alejándose de, de, de las mujeres. ¿no? Y, y nada, pues como he dicho, que el, entiendo que es el principal, uno de los principales argumentos para animar y a sumarse y a movilizar a, eh, al movimiento feminista en favor de, de la propuesta de, de renta básica, junto con, con la centralidad de, de, de poner los cuidados. O sea, de, de, el reconocimiento de, del trabajo eh, reproductivo, ¿no? de, de, de los cuidados, eh, que también es, es central y fundamental eh, para la renta básica incondicional, ¿no? universal. Vale, esas posibilidades. Entonces, bueno, ojalá después de esto, algunas de las que nos estén escuchando convenzan, si no las hemos convencido, pues que convenzan eh, a sus entornos, a sus amigas, a sus compañeras, a sus parejas y, y nos sumemos eh, en masa. Apoyar la propuesta y también afirmar, en cuanto el gobierno vasco se si nos dé lo que hay a la ILP, a sumarse a la ILP para, para que llegue a, a muchísima más gente y podamos sacarla adelante. Vale, muy bien, gracias, pues me estupendo. Esquerricasco, eh, Ruth, si quieres también hacer una, si alguna, darnos alguna conclusión. Así brevita. Uh -huh. Bueno, en principio que nosotras consideramos que la renta básica de las iguales tiene que ser un mecanismo para, para acabar con la riqueza, porque si no acabamos con la riqueza no vamos a acabar jamás con la pobreza, o sea, tiene que ser eh, dinamita pura para el capitalismo, pero además es el, el capitalismo heteropatriarcal y racista, ¿no? Y bueno, así por terminar y como pincelada ya, porque lo tenía preparado para una pregunta que al final nos ha hecho <ríe> y que tenía que ver con lo de paliar la pobreza, ¿no? Pues... Pues nosotras aprendimos un montón con la gente del seminario TAIFA, ¿no? Eh, una herramienta que ellas usan, que le llaman brújula o matriz comunal, ¿no? Pues un poco para examinar si nuestras eh, propuestas, iniciativas, ¿no? Pues son realmente transformadoras y si son real, realmente anticapitalistas, ¿no? Y entonces ellas eh, pues cuestionan a estas, a estas herramientas o a estas iniciativas, ¿no? Eh, pues cuál es el sistema productivo ¿no? en el capitalismo, el sistema productivo eh, lo deciden las grandes corporaciones y someten a las personas que, que además cada vez menos podemos acceder a esos bienes que producimos. ¿no? Eh, eh, si cuestiona el sistema distributivo, ¿no? como es el caso de la renta básica de las iguales, que... Pues eso, en el capitalismo, si no tienes un empleo o si no tienes un marido para las mujeres, pues probablemente no tengas de dónde alimentarte y, y acabes en la calle. ¿no? Luego también consideramos que la renta básica de las iguales y estas nuestras iniciativas ¿no? Pues tienen que cuestionar las relaciones de poder. ¿no? Eh, pues el sistema jerárquico que produce el capitalismo y el sistema heteropatriarcal que divide eh, el, el trabajo y el empleo y que asigna roles en función de los géneros y de las procedencias y de los cuerpos y etcétera, etcétera, ¿no? Luego también consideramos que tiene que cuestionar los valores y los afectos, o sea, romper con el individualismo y generar otras relaciones en comunidad y, y bueno, y por supuesto acabar con la propiedad privada, o sea, no puede ser que en muy pocas manos esté acaparado todos los recursos eh, naturales, eh, todos los recursos del planeta, además los beneficios, ¿no? ya si sí hablamos de la renta y hablamos del dinero, pero además de las mujeres, porque somos propiedad privada del heteropatriarcado y del, y del capital. Así que yo ahí lo dejo. Vale, estupendo Ruth. Bueno, pues yo creo que... Ambas, ambas conclusiones no tienen ese, ese efecto, esa llamada a la acción ¿no? y, que, y que, bueno, que nos pueden animar a, pues, bueno, o sea, a seguir reflexionando un poco. También ahora ¿no? en el contexto en el que estamos y en el que oiremos pues, en, estos, en estas semanas pues, muchos, ¿no? eh, muchas cuestiones eh, eh, pues eso, a raíz del, del Día de la Mujer, pues espero que tam esto también pues, nos haya ayudado ¿no? a esclarecer algunos, algunas ideas, algunas dudas y por supuesto pues bueno a seguir informándonos no como habéis dicho a seguir eh, pues teniendo esa visión crítica no y apostando pues eso por unas medidas que, que eso que reduzcan las desigualdades y que luchen que luchen contra la pobreza entonces bueno muchas gracias a, a Miriam y a Ruth por supuesto por vuestras aportaciones y por pues, por, por eh, compartir vuestro trabajo y, y la, las rentas básicas que impulsáis con, con nosotras y por responder a todas las preguntas y, y nada, gracias también a todas las que estáis ahí detrás de, <risa> detrás del Zoom, que bueno, en este caso pues no nos hemos podido ver eh, todas las caras, pero bueno, ya para, la próxima, para el próximo debate pues ya será al con un formato similar al del primero y nos podremos ver las caras y ya podremos participar todas de, de una forma más, más activa, ¿vale? Entonces, pues bueno, gracias a, a todas pues también por participar y lanzar vuestras preguntas. Y, y bueno, y pues si, si queréis nos vemos en, en el próximo debate que será el, el 16 de marzo a la misma hora, a las seis y media, y trabajaremos el tema de la, de la financiación, que también es un tema bastante, bastante recurrente, bastante polémico y bueno, pues por supuesto a Miriam y a Ruth también os invito a que, a que participéis para que también nos contéis pues, desde vuestras propuestas, ¿no?, qué posibilidades de financiación veis, ¿no? Así que bueno, eh, por mi parte, esto eh, y nada, lo dejamos aquí y nos vemos en, en la próxima. ¿Vale? Muchas gracias, sí, eh, bueno. a vosotras. Gracias, Mayalen. Gracias, Adiós. Ruth. Cuidarse, Adiós. cuidarse. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.